Bueno, pues eh, como ya hemos manifestado en las últimas semanas, uh -huh. el Carrequín Podemos está muy asentado en Euskadi. Y entendemos que el partido de Íñigo Rejón tendría difícil espacio para, com para competir. En Podemos Euskadi estamos centradas en hacer nuestro trabajo, que es evidentemente explicar a la ciudadanía lo que ha pasado en estos últimos meses, que comprendemos y entendemos, eh, además, como han dicho otros portavoces, que hay una desafección, hay un agotamiento, hay un cansancio de la ciudadanía. Eh, entendemos que hay que centrarse en presentar nuestras propuestas para después de, del día de noviembre y, por supuesto, sacar un mejor resultado eh, en las elecciones y para ello hay que trabajar en una campaña que esté centrada eh, no en la crispación eh, sino en la búsqueda de soluciones eh, en el diálogo por supuesto en la construcción y de alguna manera eh, intentando ser lo más austeros posibles porque entendemos también que bueno que otras elecciones más son un gasto y hay ya ciertas voces en, en la ciudadanía y en la sociedad que hablan de, bueno, pues de, de gastos innecesarios muchas veces en las campañas eh, como ya hemos dicho muchas veces eh, Podemos, buscar y Carlín Podemos eh, tenemos una solidez orgánica y un espacio muy consolidado. Es evidente que las aspiraciones de todos los partidos, incluidas por supuesto de Más País y de Íñigo Rejón, son legítimas, pero no le vemos ningún sentido a que un partido en Madrid eh, viniera y se presentase solo en Vizcaya para sacar votos eh, y alcanzar a formar un grupo parlamentario en el Congreso en Madrid. Eh, tampoco tenemos intención ninguna de modificar las candidaturas respecto a las elecciones del 28 de abril y bueno estamos a la espera eh, de la confirmación oficial que se va a producir hoy eh, en, el, en el Consejo Estatal. y es una, es una decisión que no nos compete a nosotros eh, en Euskadi eh, y sabemos evidentemente que hemos tenido conflictos internos en el pasado, que ahora están en un, en una, en un ámbito que va más allá del interno y sabemos además... Que, eh, al margen de eso ha habido mucho interés en hacer daño a organizaciones políticas como la nuestra, que están cuestionando las fuerzas del bipartidismo. Pero desde las tres eh, patas que conformamos la coalición, el Carrequín Podemos, ya hemos manifestado que es el espacio donde vamos a trabajar, que es un espacio consolidado y este es el camino que vamos a seguir. Uh -huh. Habrá que ver qué impacto tiene la candidatura de más país eh, en Euskadi a nivel del Estado, pero sí es cierto que tal vez eh, ha sido un golpe de efecto, ¿no? Eh, la presencia de Íñigo Rejón, eh, los apoyos que ha captado en las, en las últimas horas, en los últimos días, si ha debilitado de alguna forma al menos la imagen de, de, un, de unidad de, de Pablo Iglesias, de, de apoyos que, que tiene el líder de, de Podemos. No sé si esto creéis eh, que puede repercutir en el, en, en, el 10, en el 10 de noviembre, en los resultados electorales bueno eh, evidentemente eh, vamos a ver qué pasa el 10 de noviembre y cuando hay hay que hay que también ver que desde hace cuatro años las últimas tres elecciones siempre ha habido un, ...un nuevo eh, partido que se ha presentado... ...primero fue fueron Ciudadanos y Unidas Podemos... ...después fue Vox... ...y después fue Íñigo Rejón. ...el caso es que el escenario y el tablero... ...es evidente que cambia... Eh, ...es evidente que hay una preocupación dentro de la izquierda... ...por aquello de la división... ...hay que entender que dentro de Unidas Podemos... ...Iñigo eh, Rejón ya no estaba eh, dentro de, de Podemos hace mucho tiempo que vuelvo a repetir, es legítima eh, son legítimas sus aspiraciones y por supuesto todos los apoyos que recabe de personas que estaban o no estaban antes eh, dentro de Podemos, pero es una cuestión que aquí en Euskadi nos queda lejos porque eh, tenemos vivimos en un contrapunto de estabilidad completamente diferente al que se tiene en Madrid. Pensando ahora, según ha hablado el señor Pastor, eh, que si fuera cualquiera de las personas que nos está escuchando ahora mismo y yo ahora mismo entrara a esa necesidad que ha tenido eh, el portavoz del, del Grupo Socialista en eh, instalar el argumentario de su partido y hablar de... Eh, y autoexcusarse y justificarse y echar culpas y no pero la verdad es que no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque en la línea de lo que decía ahora Iker eh, es que la gente está cansada de poner la radio, poner la tele eh, abrir los periódicos y estar leyendo y escuchando tumas y reproches diarios todos los días. El foco no hay que ponerlo en las diferencias que hay en la izquierda, que hay diferencias en la izquierda, hay diferencias en la derecha y es evidente que tenemos un escenario complejo que está muy abierto y una situación en la que tras eh, los resultados de las elecciones hay que hacer autocrítica por una falta de acuerdos y si hay que hacer autocrítica todos. Tenemos todas que tener un, punto, un, un momento de reflexión y comprender hay una serie de mensajes que nos ha enviado la ciudadanía que eh, a veces no somos capaces de, de, de alguna forma de, can, de canalizar por eso nosotras nos vamos a mantener en la actitud desde el Carrequín Podemos que hemos tenido eh, desde el principio que es la de trabajar por las necesidades, por solucionar las necesidades de la gente, de poner a las personas en el centro y todo y todo lo demás que yo entiendo que es bastante mediático son muchas veces especulaciones vamos, que cada una trabaje en su campaña, que todo el mundo el día de noviembre salga a votar, que es importante y que tome la decisión que quiera tomar, y en esa línea nosotras por ejemplo, el, este jueves, que fue el, prim, el primer pleno ordinario eh, del, del Parlamento Vasco, llegamos a dos acuerdos, tanto en educación, para fomentar la educación pública, como para erradicar la brecha en, en el deporte. Y esa es la línea que tenemos que seguir, no la de estar discutiendo y tirándonos los trastos todos los días. Y desde el Carrequín Podemos lo tenemos muy claro. José Antonio. Es que En un marco de negociación lo que se dijo fue que eh, estábamos dispuestos a acatar la, eh, bueno, pues las formas de actuar del partido mayoritario en un supuesto gobierno de coalición. Todos sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra y, eh, eh, cuando se aplicó, tanto cuando se aplicó como ahora, Unidas Podemos sigue en contra de la aplicación del 155. Sí, sí, lo, lo que no, pod lo que no podemos hacer es malabares con las palabras para nosotros. No, no, pero al señor Sánchez no. se le garantizó que su no, no posición se le sería respetada. No, no, se acataría, se acataría no, no. lo que el partido, en, una, en, un, en el partido claro. mayoritario en un gobierno de coalición, diría, claro. se acataría claro, es que luego claro. si estamos hablando de inflexibilidad, de... pero cuando somos flexibles, mal sí, y cuando pero... somos inflexibles, peor. Pero de de verdad, verdad que no nos va a quedar tiempo para hablar del cambio climático sí, y es claro. creo que ayer fue una jornada sí, histórica. Sí, de por, de, por de a, verdad yo sí que os interesa, pero vamos a hablar del cambio climático. Bueno, la emergencia climática es un hecho que ya nadie discute, nosotras, desde que llegamos a las instituciones, llevamos a hablando de esto, fue en julio cuando lo declaró así el gobierno vasco y bueno declarar la emergencia climática exige no solo bueno, pues, eh, hacer declaraciones sino actuar, tomar medidas urgentes y por supuesto destinar recursos económicos a ponerlas en práctica ayer vivimos una jornada histórica y tenemos que agradecer el ejemplo eh, de la gente joven en nuestras calles y por supuesto apoyamos todas las movilizaciones para despertar en la ciudadanía y convencerla de que hay que adaptar las políticas a las exigencias de un reto global, es cierto que el gobierno vasco ha suscrito el acuerdo del clima de París pero mientras tanto en Euskadi se ha ido incrementando eh, las, las emisiones de CO2 hasta el punto de que somos uno de los 20%. territorios europeos que más contribuyen al cambio climático eh, con emisiones per cápita por encima de la media europea y la media española, no. podemos concluir que entonces que los esfuerzos de, del gobierno por adaptar en nuestros sectores productivos a los retos del siglo XXI han sido ineficaces, ineficaces e inexistentes y, es, eh, y esto parte de que es un error estratégico que en Euskadi separar el, el reto energético-ecológico lógico de la propia economía, porque lo que hay que hacer es adaptar la economía a la lucha contra el cambio climático eh, con un programa transformador de gran calado que sirva para algo más que poner la etiqueta verde a nuestro modelo económico, que debe ser además un catalizador para relocalizar la producción y el consumo de todo vamos tipo de productos Antonio y, y pues, sobre todo para generar empleos de calidad y tener un modelo más sostenible. Vamos, vamos eh, con y el más